Hola, ¿sabías que comúnmente se confunde la gamificación con el aprendizaje basado en juegos? Y que se pueden combinar ambos enfoques de aprendizaje para mantener el interés de los estudiantes. Yo soy Juan Fernando Quiseno y en este video voy a hablarles un poco sobre el aprendizaje basado en juegos y su diferencia con la gamificación. Según González, el aprendizaje basado en juegos es un enfoque educativo que utiliza los juegos como herramientas para apoyar el aprendizaje. Básicamente los estudiantes aprenden jugando. Eso quiere decir que es el juego el medio que se utiliza para fortalecer las competencias y para motivar el aprendizaje y su evaluación. Pero debemos tener presente que, aunque los estudiantes se conecten con el juego, se debe planear muy bien su aplicación en el aula para lograr los objetivos propuestos y de esta manera no se convierta simplemente en juego. Para su aplicación en el aula, González nos propone una ruta metodológica que nos muestra cómo incorporar el ABJ y conectar con nuestros estudiantes. Como primer paso, debemos definir un objetivo claro que permita evidenciar y evaluar el aprendizaje en ellos. Luego debemos convertir el contenido temático en un juego. Para esto podemos utilizar juegos educativos que ya existen, adecuarlos o diseñar el propio Después, podemos diseñar algún reto que les permita saber hasta dónde llegar. También recomienda que, después de esto, establezcamos algunas normas de juego que motiven la participación de los estudiantes. Luego, podríamos diseñar un sistema de recompensas que les permita premiar el logro propuesto en el juego. Después, sugiere propiciar la competencia entre compañeros, pues esta permite retroalimentar los aprendizajes y evaluarlos al mismo tiempo. Y finalmente, recomienda establecer niveles de dificultad, iniciando desde temas más elementales hasta los más complejos y de mayor concentración y de mayor dificultad. Ahora voy a hablarles de algunos ejemplos que aclaran el uso del aprendizaje basado en juegos en el aula y que nos permiten comprender con claridad en qué consiste y cuál es su diferencia con la gamificación. Las plataformas colaborativas como Minecraft Edu, Permiten a los estudiantes, a los estudiantes fortalecer su, como, su creatividad, colaborar con sus compañeros y dar solución a algunos problemas educativos preparados y diseñados por el docente. También cuando usamos aplicaciones educativas, normalmente utilizadas en dispositivos móviles, entonces permiten a los estudiantes aprender mientras están jugando. Las podemos encontrar para el aprendizaje de idiomas, para la programación, la matemática, las ciencias sociales, entre muchos otros. También los juegos didácticos, cuando se adaptan al contenido específico, al contenido temático, eh, podemos usar los juegos de mesa, el rigo personalizado, la lotería de conocimientos, el juego de la escalera, entre muchos otros. Esos permiten una comprensión y memorización de conceptos y procedimientos, mientras los estudiantes se divierten, comparten con sus compañeros y desarrollan habilidades sociales y de colaboración. Quiero mostrarles ahora qué es lo que hace diferente a estas tendencias educativas en la actualidad. Aunque ambas estrategias fortalecen el aprendizaje, mejoran la motivación, la curiosidad y el interés de los estudiantes, tiene marcadas diferencias en su concepto y también en su aplicación en el aula. Entonces, mientras que el aprendizaje basado en juegos utiliza juegos adaptados al contenido que el docente quiere trabajar, eh, en el que el medio de aprendizaje es el juego y la mayor parte del tiempo se está jugando, la gamificación pues entonces usa esos elementos que son propios de los juegos para actuar al nivel de la motivación de los estudiantes en entornos que no son lúdicos. Pues diseñan y usan mecánicas y dinámicas de los juegos, como la narrativa, los puntos, rankings, niveles, avatar, recompensas, entre muchos otros, para enganchar a los estudiantes sin necesidad de estar jugando todo el tiempo. Entonces, son dos enfoques de aprendizaje que tienen diferencias, pero que pueden trabajarse de manera conjunta. Eso quiere decir que podemos incluir el aprendizaje basado en juegos en nuestra, en nuestra estrategia gamificada para hacer más atractiva la experiencia, evaluar el aprendizaje, reforzar el conocimiento y fomentar la socialización y la participación en nuestros estudiantes. En este video hemos hablado del aprendizaje basado en juegos, algunos ejemplos de este enfoque educativo y evidenciamos las diferencias con relación a la gamificación. Los invito entonces a diseñar y aplicar estrategias metodológicas activas en sus clases, para que de esa manera enganchen más a sus estudiantes con el aprendizaje, mejoren su interés y fomenten el logro de objetivos específicos al interior de sus clases.